saludos comunidad biocéntrica. Hoy quiero hablarte de, eh, de cuando una persona integrante del grupo, pues por motivos personales, por, por su, su, su propio proceso personal, decide dejar el grupo de biodanza después pues, de una buena temporada, o sea que ya se han generado vínculos en el grupo cómo afecta eso al grupo y también a nosotras como facilitadoras y facilitadores? Entonces, quiero contártelo porque a veces, a lo largo de todos estos años de facilitar, yo me he encontrado que en los grupos de biodanza ocurren cosas, claro, por supuesto, porque somos grupos de vida, laboratorios experimentación de la propia vida y cos, pasan cosas y a veces me he encontrado muy a menudo más a menudo de lo que a mí me gustaría particularmente me he encontrado que en los grupos de biodanza pues como que a veces queda difuminado todo en, en el buen rollo en los abrazos en las en los besos y y, y no hay espacio para, para avanzar la, pues la tristeza, la añoranza y cosas así, que son sentimientos quizás más complejos. Nuestro oficio de facilitadoras es potenciar la conexión con la vida y por supuesto el impulso de vivir, la alegría de vivir. ¿no? Entonces cuando ocurren cosas que nos descolocan, que nos, que nos desitúan ¿no? del hogar, nos remueven internamente, podemos danzarlas. Porque la vida es movimiento, es danza. ¿no? Entonces, eh, yo te quiero contar que esto ha, ha ocurrido eh, en el grupo de iniciación mmm, de segundo año, de, este, o sea, de esta temporada y, y una de las compañeras, una de las compañeras cuya singularidad era muy bien querida por, por, su, por su espontaneidad, por su, por su por implicación en el, en el grupo, por su, su entusiasmo en venir a las clases, en no faltar nunca, en, en eso, pues por circunstancias de la vida ha tomado la decisión de dejar el grupo porque era lo que mejor le viene en este momento eh, con, con añoranza también lo ha hecho ¿eh? Eh, y a nosotras como participantes y como facilitadora pues nos, nos queda un vacío ¿eh? queda un vacío de alguien que estaba y que ya no está entonces yo decidí, decidí que la sesión, de la primera sesión en la que no estaba nuestra compañera, eh, pues la íbamos a danzar eh, con ese vacío, con ese vacío, con ese vacío. entonces te lo voy a, te lo voy a compartir, bueno, pues por, por si te inspira o por si, por si me quieres contar cómo lo haces tú y te leo en los comentarios porque creo que es importante que podamos compartir cómo hacemos como facilitadoras cómo, cómo, cómo hacemos cuando nos encontramos en situaciones que, que son parte de la vida y que piden integración como la muerte de una compañera o de un compañero de alguien querido, no danzas igual, no danzas igual. Entonces hoy quiero compartirte esto, la ausencia de una compañera que durante más de un año ha estado participando, entró en el grupo de iniciación y este, en este segundo año, pues por sus circunstancias ha dejado de ir. Entonces te voy a contar que yo lo que hago, cuando empezamos el curso, hago una propuesta de tema generador. Esto viene de la educación biocéntrica. Un tema generador que de alguna manera va a, a, a conducir todo, a, todo el curso, o al menos el primer cuatrimestre, y luego revisamos si es que hay que añadir algo más. Entonces, este año, eh, en el grupo de iniciación, el tema generador eh, propuesto es el de la fluidez, fluir, fluir por la vida. Bien, entonces, dentro de este tema generador, eh, ayer estuvimos, eh, la última sesión que hicimos, sin la presencia ya de nuestra compañera, pues la dedicamos eh, a la ausencia, a, la dedicamos a, a ella, a ella misma, a Monsi Molina, si nos escuchas, y... Uh, te voy a contar cómo fue, ¿eh? la, cómo fue, cómo hice la progresión. Se puede hacer de muchas maneras, pero a mí me surgió así. Entonces, lo que, me, a, lo que a mí me interesaba de esta... Según también la, la, la, la idiosincrasia del grupo, ¿eh? también, que hay que tenerla, por supuesto, siempre presente y es la prioridad. Pues según la idiosincrasia del grupo y, y teniendo en cuenta el tema mmm, que nos ocupaba, que quería... Que danzáramos... ...y um, yo... ...enfoqué... ...la... ...enfoqué la sesión... ...para... ...partir de... ...bueno, de lo de siempre... ...pues un caminar... ...rítmico... Y luego en parejas... ...en fin... ...una danza... ...a dos... Luego, ...luego te leo cómo fue la sesión... ...pero mi enfoque era como enlentecernos, enlentecer el movimiento para uh, prestar atención a lo que me ocurre cuando pasan cosas, cuando yo me enlentezco y, y dejo de estar en el ritmo de la vorágine del cotidiano y me enlentezco, entonces tengo la posibilidad de observarme qué es lo que ocurre. Y cuando no pongo palabras como hacemos en biodanza, pues estoy ahí, en mi corporeidad. Y en mi corporeidad empiezo a, a percibirme cómo me siento, cómo está mi cuerpo, cómo tengo mis tensiones, si estoy relajada, si me duele el corazón, si emerge la tristeza, la ausencia, lo que sea, ¿eh? lo que sea, el, el alivio, lo que sea. Entonces, a mí me interesaba llevar la, la sesión hacia el enlentecimiento del, del movimiento para percibirme como ser con corpore, cor, corporeidad, una corporeidad vivida, ¿sí? sentida, ser biológico, no, un ser espiritual biológico. Y, y luego a partir de ese enlentecimiento eh, propuse eh, el, el poder eh, sentir que soy libre para ir y venir. Porque esa es mi naturaleza. Y, y a partir de eso no queda nada más que la aceptación y la integración de eso. Entonces te voy a contar cómo hice la sesión. Eh, cómo la desarrollé, para compartirla contigo. Bueno, primero hice una, bueno, la rueda inicial, todo el caminar rítmico, con un, con un tradicional jazz band normal y corriente. Después hicimos coordinación rítmica, eh, con un poco de, de, de juego, en el sentido de, de para distendir, pues unidas, de la cintura con las caderas juntas enganchadas como en pegamento y entonces ahí, y una música rápida rápida, ¿eh? o Isaura de Ed Carballo para que, bueno para ver cómo lo hacemos, ¿eh? caminar juntas, entonces ahí pues ahí, se generan risas, se distiende todo, entonces hicimos un, una coordinación eh, melódica lenta, como de paseo un, camiseo, un paseo tranquilo, cogidas de la mano del brazo, del bracito, como hacíamos antes, como se hacía antes. Y pasear, pasear, ya sabes, pues mirándonos, haciendo presente a la otra. Después de eso propuse una, un desplazamiento en cámara lenta, ¿no? para Enlentecer el movimiento y tomar conciencia del momento presente y el aquí y ahora. Y enlentecer el movimiento como si fuera ingrávida, como si estuviera andando por la luna, como si fuera un astronauta, vale, lo más lento posible, con una música bien lenta, para eh, ayudar en ese movimiento. Entonces, hacer hincapié en que no es un ejercicio para hacer equilibrios de, de cómo hago yo la lentitud no, sino desde el placer desde el goce desde el disfrute de la flexibilidad y la fluidez de mi propio cuerpo cómo se adapta ¿sí? para ir más lenta más lenta y cada vez más lenta ¿sí? percibiéndome y después de eso, hice una posición generatriz. Porque mi propuesta era que en esa lentitud yo me perciba como, un, como el templo que yo soy, conectada con la tierra y conectada con el cielo. Y entonces hice la posición generatriz de conexión tierra y cielo. Para... Eh, uh, o sea, haciendo, incidiendo en que no es el cielo que está allí ni la tierra que está aquí, ¿eh? sino es algo que forma parte de mí. Todo, todo viene, eh, yo soy como la intermediaria, soy el templo donde todo se manifiesta, se manifiesta la tierra y se manifiesta el cielo y pongo conciencia de eso. Y después de la posición generatriz de cielo y tierra, hice la garza, la danza de la garza. Bien lenta, ¿eh? la de la versión de, oficial, la de Abraham's Tim Evangelis, que es aquella bien lenta para evocar que yo soy libre y que tomo decisiones que me llevan a la libertad, donde puedo ir y volver despedirme, seguir el camino, tranquila, con goce. Fue muy interesante ver la danza de, de la garza, muy hermoso. Nosotros como facilitadoras tenemos mucha suerte de poder observarlas, a las personas, cómo danzan, cómo es su danza, cómo se, cómo se entregan, muy lindo. Y después hicimos en el suelo, hicimos en parejas, acariciamiento de manos para honrar la presencia de las otras, de la otra, para honrar eh, las manos que cocinan, que quieren, que acarician, que labran la tierra, que, que cosen, para honrar el hacer de las personas. Y luego, pues, ronda de mecimiento y, y una danza final alegre, la de Macaco. ¿eh? Mensajes de agua. Somos una marea de gente, todos diferentes, <risa> remando al mismo compás. Bien. Bien, vale, pues es eso lo que quería compartir contigo. Eh, Tú haces también... ¿Cómo haces las sesiones de vida danza en tu grupo regular? ¿Estás, ¿Introduces temas? ¿Haces como un tema generador para el curso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo desarrollas? También me gustaría que me contaras cuando ocurren cosas en el, en el, en el grupo, cuando pasan cosas, como por ejemplo esta, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo, cómo, cómo las desarrollas, las llevas al grupo, la, a, a, las danzas, las haces danzar a tus compañeras y a tus compañeros, ¿cómo lo haces? Me gustaría, me gustaría escucharte. Bien, pues por último recordarte que si lo que escuchas eh, te gusta, como, como, lo que cuento y cómo lo cuento, pues te agradezco. Que te suscribas a mi canal de YouTube o Teresa Tendero. O si quieres también me encuentras en Instagram, en Facebook y en, el, en mi canal de Telegram también. Eh, Universe Biocentric. Ahora te lo escribo aquí abajo. Para así estar más en contacto. Bueno, pues nada. Eh, muchas gracias comunidad. Y hasta la próxima.